Frank no. Reyes está buscándolo para que cambie esa posición. Porque le está yo, quitando a Frank Reyes. Yo, yo, ya yo he hablado con Francis, que tiene el poder de la fuerza del, del pueblo y de, de la fuerza nacional progresista, para que me cambien la foto. Y no me la han cambiado. Sí. Tengo que hablar con Yay jan que es el que está pegado con los muchachos allá arriba, sí. ¿verdad, Francis? Sí, sí, sí. Señores, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Yo quiero que ustedes participen, pregunten, escuchen y es también... Decir que es un tema abierto. Sí, un mm. tema abierto y también que nos podamos <coughs> ilustrar entre todos, con mi humilde conocimientos y otros que tienen más, también, más conocimiento al respecto. Eh, recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó un permiso en la comunidad del Guineal para que se limpie el badén que comunica a esta importante eh, vía con estas comunidades de allá arriba, del guineal. Cruza este badén el río Boba. La primera obra que ahí se hizo fue destruida por la crecida del río. Esta segunda obra que se hizo sobre alcantarilla, ahí vemos la, las fotos, que se hizo sobre alcantarilla, creo que son de 42 pulgadas, también eh, está en peligro. Mírenla ahí como están entaponadas de sedimentos. Así en el país hay eh, muchos puntos críticos. Hay más de 200 puntos críticos de aproche de puentes, de badenes, de vías que que dañan bienes materiales, construcciones, familias, casas, en fin. Entonces, estos puntos críticos en temporadas ciclónicas se tratan de limpiar para evitar daños ma mayores a la infraestructura. A medida el río va haciendo crecidas y va atrayendo sedimentos, acumula sobre esas vías, grandes cantidades de sedimentos, mucha piedra, mucha arena, mucho escombro, y eso tiene que limpiarse periódicamente. Entonces, en esos puntos críticos, cualquier ciudadano puede solicitar un permiso. Para solicitar un permiso hay unos términos de referencias. Esos términos de referencia tienen un protocolo que incluye un estudio topográfico, uh -huh. que incluye una batimetría, es decir, la cantidad de sedimentos que hay depositado en esa zona, que incluye también una propuesta de lo que ahí se va a hacer, qué cantidad de sedimentos se va a extraer, a qué profundidad, a qué anchura, a qué largo. Entonces, hay una comisión que se encarga de recibir en el viceministerio de suelos y aguas, estas solicitudes. Cuando son recibidas, entonces se envía un equipo técnico de hidrólogos y de ingenieros a ver si es factible hacer esa limpieza que ha sido solicitada se identifica que es un punto crítico, se identifica que hay una obra vial, se identifica que puede producir daños a, a bienes materiales o obras de Estado, se identifica que verdaderamente hay depósitos ahí que ponen en peligro esas obras y que hay depósitos suficientes que pueden extraerse. Entonces, a eso se le otorga entonces el permiso con una serie de recomendaciones, porque tampoco es a lo loco. Esas recomendaciones, de acuerdo a los estudios, entonces le va a decir, ahí se puede sacar medio metro de sedimento por 20 de ancho, 30 o 5 o 10 de ancho, por tanto de largo. Nunca se cede a los 500 metros de largo a, ambas, a ambos lados. Ya cuando se cede a esa cantidad, entonces tiene que ir un proceso de licitación, que también hay leyes para eso. En este caso, fue un tramo más corto, por eso no se llevó a licitación. Entonces, cuando los técnicos vienen, que evalúan, hacen un informe, después de remitido ese informe, otra comisión entonces evalúa y estudia ese informe en base a, a, a los anteriores estudios citados y se otorga el permiso para 30 días y se le hacen supervisiones cada 15 días de ese proceso que se está llevando a cabo de limpieza o extracción de sedimentos. Es decir, esos sedimentos <cuchos> se pueden aprovechar por la persona o empresa que está encargada para ellos eh, a, llevarlo a, a su compañía a su, o venderlo. Eh, o hacer venderlo. Algo. Sí. En este qué, caso. ¿Y qué recibe el Estado por esto? Eso. La limpieza. La gratis, limpieza de, de ¿eh? la limpieza gratis. Sí, la, la, la la limpieza que es como una especie de intercambio. Exactamente. Es decir, ¿Es que una... cualquier empresa sí. puede estar dedicada solamente sí. a identificar Exactamente. en ríos. Punto crítico. Punto crítico. Sí, sí, claro. Existe. Claro, claro. Porque sí. fíjate lo que yo escribí aquí. Sí. ¿Quién tiene calidad para explotar o limpiar? Ajá. Porque aprovechar la naturaleza con una sin ninguna regulación sería sí, eh, sí, sí, injusto. Sería entonces, injusto. No, yo tendría que, que derecho, derecho a hacerlo. De todo, que es un Correcto. Derecho de todo. Porque eso es río. Exacto. Y eso no pertenece a nadie. Sino al, al, sí, sí. a los bienes comunes del Estado. Exacto. Cualquier entonces, ciudadano, Francis, puede eh, optar por una solicitud bajo los términos de referencias. Que son bastantes. No, eh, eh, por ejemplo, esa persona... Ahí tuvo para poder obtener ese permiso, pagar un agrimensor, pagar Hacer los estudios. Pagar un ingeniero, también pagar con un che cheque certificado al ministerio, solamente solicitarlo. Después que se le otorga, también tiene que pagar eh, cuatro pesos por metros cúbicos, que en este caso Eso serían es lo que quería saber, 60 mil pesos, okay. para otorgarle el permiso. Entonces, entonces ¿debe ser mediante no subasta de pública lo, de lo, de, de lo No. Se lleva a subasta pública y se lleva a la excitación cuando pasa de 500 metros en adelante. ¿Pero Por dónde? asunto de emergencia, se, se creó el comité de emergencia de esos puntos críticos Y se pueden tratar por debajo de 500 metros Pregunto, Fulvio Ureña sí. ¿Quién supervisa que esa persona Que está extrayendo eh, eh, Limpiando, ¿verdad? Sí, Ponga sí. las imágenes para que la gente sí, lo vea sí. Que está limpiando el sedimento que tú has hecho mención aquí No saque más de lo debido Sí, precisamente Como pasó eh, con la mina de Naranjo Dulce Que le dieron permiso al ayuntamiento En la gestión de Alex Díaz eh, Para retirar uno eh, eh, Un derrumbe, ¿verdad? Eh, y limpiar la mina para que no se quiera derrumbando y entonces comenzaron a explotarla. Eh, eh, eso también son casos que se dan eh, mm. de falta de supervisión. En estos casos, lo primero que tiene que hacer la persona cuando ya es otorgado ese permiso, sí. es ir a la provincial y entregar a la provincial una copia y entregarlo al Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es el CEMPA. Entonces ellos están conscientes consciente, de que se haciendo no, no, eso. y lo están supervisando. ¿Quién está explotando, por ejemplo, o eh, limpiando esta parte aquí? ¿Es, ¿Ha llegado al gobierno? En este caso creo que sí, que es una persona que, que se identifica con, con el gobierno. Ah, okay. Pero, Pero aquí el amigo televidente <coughs> dijo que es, que es Amado Ten. No, no, no, no. El permiso anda por ahí. No, no, no. Ah, no. bueno, pues no. ojalá pudieran... Pero en caso ¿no? de que sea él, eso no tiene ningún tipo de... No, no, claro. Eso Allá no. se atiende a todo el que va y no se le pregunta si es rojo, si es blanco, no, claro, si es morado. Claro. Inclusive, la mayoría de las empresas que actualmente están operando son de las gestiones pasadas. Sí, te lo, yo, te lo, te lo digo porque quizás yo doy, yo, yo, yo doy testimonio de eso porque es lo que yo manejo y, y controlo. Claro, claro. Eh, también aquí se da mucha lucha de interés ahí se, se maneja también eh, sobornos, ahí se maneja de todo, hay que tener sumo cuidado a la, a la persona que está en esos puertecitos porque son no, son bien difíciles. Eh, en lo, este lo, caso lo, lo denunció el, el director. Sí, sí, sí no, no, no, eso denunció? eso es un eso son son carguitos difíciles, sí, difíciles. No, pero Miren, en este caso hay que hay, mira Julio hay que tener en cuenta. Sí. Que con toda la energía que requiere la protección del medio ambiente, sí. a estos amigos debieran ser ellos lo que no le proporcionen dificultad sí. al gobierno. Así es, así es. Porque aquí, cerca de aquí, hay una compañía que explotó misericordiamente. Sí. En pandemia y llenó sus arcas sí, sí, a base sí. de eso. Sí. Ah, y, aprovechando eso para la mí, y aprovechando también la transición de, de, gobierno. de, de gobierno. Para mí. Mira, en este caso. Es un hecho bochornoso y una falta de, de, de honestidad de, de esos comerciantes que se aprovechan sí. de forma abusiva en este caso, del medio Francis, ambiente y explotan la naturaleza. En este caso, Francis, también se le pide un aporte de remediación. Aquí la persona beneficiada también se le solicita, se le pide que dentro del proceso toda el área ribereña sea reforestada bueno. y se le pone también las especies que tiene que plantar. En este caso, aquí se le pidió 2.000 plantas de bambú ribereño, no claro. cualquiera, ribereño. Cuestión de que estabilice la tierra. Exactamente, ah, bromar, ¿eh? porque la cantidad... De volumen que hay de sedimento se debe a que la parte alta, al ya el café no tener atractivos económicos. Se ha ido cayendo. No, no, la sí. gente lo mochó y puso pasto o dejó muchas áreas baldías. Cuando vienen las aguas torrenciales como hay una inclinación tan pronunciada arrastra mucho sedimento. Okay. Y estos sedimentos son los que van al río y causan estos problemas. Si eso se deja ahí, esa obra bueno, vial. Bueno, mira, el, el obadene, eso, se puede. están entaponados. No, no, no, y eh, corre, corre peligro. Y se requiere de esa, de esa vía. Mira, esto es lo que no debe suceder. Ah, ahí. Que haya una riada tan amplia, si, si, después que se saque el sedimento, en la foto anterior o, o al no, inicio. No, ahí tú ves que tienen que cruzar por arriba porque están totalmente entaponadas. Pero eso es una, un, un, un puente improvisado. Bueno, es un, un puente badén con badén. alcantarilla, okay. que si la alcantarilla está eh, tapada, eh, tapada, no, va a ser un, no hace nada, no hace nada, eh, eh, se pierde, ¿verdad? Sí. Si están destapadas y el río está bien encauzado, porque eso lleva un talud, sí. una inclinación sí. adecuada. En este caso, creo que fue medio metro que se le permite o, o punto setenta ambos márgenes. Sí, tengo que estudiar bien Oye. el permiso para facilitar. Es, es como quitarle la capa, sí, ¿verdad? Que se ah, va aumentando de, de es, acuerdo a la bajada del río, a, a lo que está trayendo exactamente. el río. Bien. Bueno, pues gracias Fulvio por las explicaciones. Ahí está. Eso nos alivia un poco la tensión. Es, es, estos casos también se dan cuando hay que reencauzar río, cuando hay grandes asentamientos humanos o hay también empresas establecidas o fincas, que el río caprichosamente coge otros, otros senderos. Sí. Entonces ahí... Venimos con los gaviones, venimos con otra serie de, de operaciones de ingeniería, de ingeniería para facilitar su reencauce. Pero hay una serie de actividades que hay que hacer. Bien. Gracias, Fulvio, por tu tema, por la explicación importantísima. Y darle seguimiento y vigilancia. No, no claro. Vamos a ver qué dicen los amables televidentes del WhatsApp. En el WhatsApp eh, nos manda aquí una fotografía, el 4203, y dice... Bueno, muy bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Para decirle que esto está pasando en la comunidad de La Piña de Jaya y en Los Cocos. Este fue un puente que un camión de una empresa privada se lo llevó y miren cómo lo dejó. Está eh, todos esos escombros eso en el medio, a, a esperando bus. que las autoridades vengan a ayudar, Naranjo, que no hagan... Vamos a ver, ¿qué dice? Que no haya un accidente y nos manda varias fotografías. Naranjo, dice, esto es un peligro porque de noche está todo oscuro y no hay bombilla. La bombilla está quemada Y cualquier transeúnte que venga por ahí Se puede accidentar pues Es la denuncia corregir. que hace El próximo WhatsApp, no lo coloquen por favor Porque la persona Utiliza un epíteto eh, eh, Pero le acabo de decir que no lo coloquen Es eh, Él le pide a Julio que conteste Si San Francisco está mejor Con el cambio, pero utiliza un epíteto Que yo no comparto Y le, le repito a Domingo López Que a veces es muy Ligero con sus comentarios. Para usted estar en desacuerdo con una persona, no tiene que insultarle. Y ese insulto que usted que usted y yo sabemos que usted intenta enviarle al compañero Fulvio, no, no, no. yo no lo permito eh, presentar, porque no es necesario que usted para... Estar en desacuerdo con una persona tenga que llegar al insulto. Pero de todas maneras no hemos escuchado que Fulvio se haya referido al tema en la forma cacciosa que, que le han hecho la pregunta. Bien, él, pero pero, pero es, él, él también Pero es, él no es, está obligado a responder porque no está en es, es un, un no, interrogatorio. No, no, y, Ahora y, lo que y, no podemos y, llegar es al insulto. No, no. Y él como sí, ciudadano, la tiene que ser él, como ciudadano, manteniendo el respeto, claro. él puede tener diferencia y expresarla también. Claro. Y claro. también les exhortamos siempre a los ciudadanos. Que se mantengan vigilantes de todos los funcionarios, de todos, Miren. siempre A antes de la